Hola, en este video tutorial aprenderás a utilizar el sistema de mensajería en la plataforma Moodle. Para ello, debes ingresar al curso en el que usarás el sistema de mensajería. En el bloque de navegación que se encuentra en el panel izquierdo de la pantalla, debes pulsar la opción Curso Actual y luego en el enlace Participantes. Posteriormente, debes dar clic sobre la foto o el nombre de la persona a quien deseas enviar un mensaje.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 Si deseas responder un mensaje, debes dar un clic sobre la caja de texto y a continuación escribir la información que deseas enviar. Para terminar, oprime el botón Enviar mensaje. Así se visualiza la conversación.